Estamos en comunicación telefónica con Ayelen Zurita, quien es activista. Hay una marcha que se va a estar llevando adelante a partir de las 6 de la tarde desde Plaza Urquiza para pedir el cierre de la Reserva de San Pedro. Uno de los temas importantes de estos días, como decíamos, para tener más detalles, le damos la bienvenida a Ayelen. Ayelen Zurita, bienvenida a LV7. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día a todos por ahí. Eh, mi nombre es Ayelén. No, Ayelen. <coughs> Ah, mira, te cambiamos. Te cambiamos. Acá está una nueva hoy, sección de bautismo. Que hoy te bautizamos haciendo. como Ayelen, entonces. No, eh, Ash, para que anotamos, Alli Zurita. Ahí, Ay, ahí vamos lo a cambiarlo, bien. eh. Allí. muy bien. Bueno, hoy, Ash, perdón. Ahora hacemos la presentación correspondiente. Sí. Alli Zurita, activista, entonces, cómo. ¿Cómo se da o sea, la, la, la marcha, la convocatoria en el marco de este cierre? ¿Cuántos organismos participan? ¿Cómo se viene llevando adelante? Bueno, eh, les cuento. Nosotros eh, conformamos un frente, una, un colectivo hace poco más de dos semanas cuando empezaron a viralizarse las imágenes de los osos. Eh, de todos modos había ya una ONG Libera que ya viene haciendo estas denuncias desde el año 2013. No es que nunca se hizo nada, y uh -huh. ¿sí? eso quiero dejar bien en claro. Bien. Eh, este frente está conformado por diferentes agrupaciones animalistas, sobre todo con el apoyo de agrupaciones ambientalistas. El colectivo está conformado por Libera Asociación Animalista, Delegación Tucumán, Animal Libre Argentina, también con Delegación en Tucumán, el Cubo Tucumán, que tenemos, eh, es un grupo local de activismo por los derechos de los demás animales. Eh, ProEco, eh, también una agrupación ecologista. UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Y bueno, y eh, activistas independientes, autoconvocados, también preocupadísimos por esta situación que en todos, en todos estos años de denuncia nunca cambió. La, siguen igual o peor los animales y eh, bueno, eh, venimos haciendo acciones por ejemplo el domingo pasado nos fuimos hasta la reserva a tomar registros eh, fotográficos y fílmicos para eh, mostrarle a la sociedad que los animales eh, no solo los osos de las imágenes que se viralizaron sino que todos los animales que allá adentro se encuentran eh, encerrados, enjaulados, privados de su libertad injustamente, están en las peores eh, condiciones. También estuvimos en la plaza principal de San Pedro, concientizando a la gente de por qué no tiene que ir con su dinero a visitar a estos animales, cual a objetos en exhibición, y afuera del, de las puertas del zoológico también, ¿no? en una manifestación pacífica, y concientizando a la, a la población. Eh, también nos reunimos esta semana eh, para acordar los puntos en común sobre un petitorio que queremos que se haga público y eh, eh, consideramos eh, con el estudio de una bióloga que son las mejores, este, los, las mejores condiciones para los animales que están adentro. Y para culminar hoy con la marcha, como bien ustedes lo dijeron, desde Plaza Urquiza, eh, concentramos a las 18 para marchar hasta Plaza Independencia. Mm. Angie, eh, si estos eh, animales no estuvieran en esta reserva, ¿dónde, dónde tendrían que estar? Eh, bueno, eh, nosotros, el proceso final, eh, o sea, la consecuencia de, de un proceso que sabemos que va a ser muy largo, es el cierre del, de, del zoológico de San Pedro. Para nosotros no es una reserva. Eh, están está, nosotros hemos considerado que eh, los animales que están ahí adentro están divididos entre uh -huh. animales autóctonos y los animales que tienen que ser reubicados en santuarios porque no pertenecen a esta zona de América del Sur sí. hay animales autóctonos que eh, si son de esta zona nosotros eh, consideramos que estos animales tienen que eh, mejorar su eh, situación eh, edilicia, tienen que mejorar eh, los lugares en donde están estos animales que son recintos muy pequeños, eh, recintos de cemento, incluso las aves están en jaulas muy pequeñas, hacinadas, eh, constantemente todos los animales reproduciéndose, o sea el proceso va a ser muy largo uh -huh. sí, y los animales que no son eh, autóctonos, eh, nosotros Estamos hablando con, eh, con santuarios perdón de otras partes del mundo para que estos animales puedan ser recibidos. Sí, en santuarios, eh, por si la gente desconoce, eh, santuarios son hectáreas muy grandes en donde los animales no son exhibidos como, como están acá, ¿sí? Eh, estos lugares son propicios porque los animales ya no pueden ser devueltos a sus hábitats naturales de donde uh -huh. nunca debieron haber, haber sido sacados. ¿sí? Sí. Eh, ya no ya no pueden ellos eh, volver a la libertad eh, tan preciada que les quitaron. Necesitan ser re reinsertados eh, en eh, estos santuarios que, que bien les decimos. Sí. Por eso sabemos que es un proceso muy largo y incluso hay programas de... De conservación de animales, eh, sí. por ejemplo las aves, los tucanes, estos animales pueden autóctonos pueden ser reubicados ahí. Por uh -huh. eso eh, tenemos que entender que, que no todos los animales están en la misma situación, pero sí eh, queremos que eh, el objetivo final sea el cierre del zoológico. Uh -huh. Bien. Eh, te hago una pregunta bueno no sé si sí. tienes vos eh, no. Yo, la, mi, mi pregunta es si estos sonos ¿qué, qué razas son estos osos y si en la Argentina tendrían un lugar cuál sería eh, su, su destino en el caso de que avance la justicia eh, para poder eh, porque también hay que digo tienen que avanzar porque si no es muy difícil con respecto a la, a la vida de los animales que, que están en este lugar estos osos ¿dónde se podrían ser reubicados? Eh, sabemos que hay santuarios en, en Estados Unidos en Colorado estos son osos pardos, son osos pardos eh, ¿eh? Que, que, que sí, sabemos mm. que hay santuarios que están dispuestos a recibirlos Ajá. ¿sí? faltan voluntades políticas por eso pedimos convocamos a todos los legisladores de todas las bandera banderas políticas que se sumen a este pedido ya es retrógrado seguir conservando zoológicos uh -huh. eh, incluso en, en Estados Unidos hay leyes que ya prohíben eh, cazar animales para ser llevados a zoológicos. Uh -huh. Eso ya, ya no existe. Hay que evolucionar en nuestra empatía, en nuestros pensamientos. Educar eh, a, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, eh, incluso dicho por alumnos del mismo eh, colegio, Instituto Pellegrini, ¿no? Eh, ya ¿no? Ya no está bien eh, educar diciendo que animales... Eh, tienen que estar enjaulados, presos, esos animales están totalmente desahuciados, eh, okay. presentan eh, una condición que es socosis, porque están ya eh, se volvieron locos los animales. Mm. Lo vimos, fuimos testigos de esto, los animales caminan en círculos enloquecidos, eh, muy rápido, haciendo surcos de estas caminatas en, en lugares muy pequeños. Eso ya no es educación, eso es martirio, eso es tortura, es crueldad, es explotación. Si ¿Sí? ya no solo hablamos del maltrato animal, que es la punta del iceberg, de esto que es algo mucho más grande, que uh -huh. es la explotación de los animales. Uh -huh. Por eso que exigimos a las personas, eh, al señor Carlos Valenzuela, al representante legal y a la señora María Josefina Fernández, directora general, sí eh, que son los representantes legales y autores de esta prisión animal. Nosotros no les llamamos reserva bajo ningún punto de vista. ¿sí? Nosotros le llamamos cárcel de animales, prisión de animales, zoológicos, en donde ellos no merecen estar encerrados hace tantísimos años. Necesitamos que se ponga fin a esto, por favor. ¿sí? Por eso pedimos, por favor, que esta tarde la gente se llegue con sus banderas, Toda la gente que esté en contra de esto que es aberrante, ya le llamamos aberrante, todo lo que vimos ahí adentro, eh, por favor se llegue a manifestarse y nos acompañe. Nosotros desde acá bueno, fuimos haciendo el, el seguimiento, inclusive hablando con distintos actores dentro de, de lo que es esta lucha y visibilización. Es bueno lo que mencionás, que no es que nunca se hizo nada, Sino que hay, hay momentos y momentos, ¿no? Uh -huh. y, y hoy en día me parece que vamos hablando un poquito más. Falta, falta mucho, falta mucho todavía. Y la importancia también de hablar con la información correspondiente. No, que, que no es como uno a veces ve en las películas, que es liberar y que vuelvan a su hábitat, sino que ahí también uno los estaría condenando. Entonces la idea es que esos animales puedan tener una buena calidad de vida, en principio poder rescatarlos de ese espacio sí. y que mínimamente cumplan con las condiciones básicas que vuelvan a tener una buena alimentación, porque al estar en exposición también a veces divertir, los chicos van y le dan cualquier cosa sí. y no se trata de eso. No. Hay, hay mucho, hay mucho por trabajar. Exactamente, eh, nosotros vimos que el domingo que estuvimos ahí, que ni siquiera hay gente cuidando eh, a los animales, es decir, que los visitantes, que por cierto, eh, hacemos un paréntesis, muchísima gente visitando a los animales, pero muchísima gente yendo y viniendo desde la mañana hasta la tarde, poniendo eh, plata para una entrada nada económica eh, la gente grita eh, los niños gritan eh, les tiran cosas nadie eh, absolutamente nadie cuidando el lugar imagínense esos animales o sea no tiene nombre lo que se les hizo a estos animales hace muchísimos años lo que está desde 1994 este, esta reserva. Hay animales que murieron en cautiverio, eh, siendo enjaulados, mm. y nunca, eh, pasando sus años, sus últimos años eh, en libertad, murieron encerrados. Nos pongamos en su lugar un minuto, un minuto. ¿Qué pasaría si nosotros, que lo vivimos en el 2020 con, con la pandemia... Mm -hmm del COVID. Nos gustaría estar encerrados todas nuestras vidas en un recinto de dos por dos. Creo que a nadie le gustaría. Nos pongamos en el lugar de los animales por un momento. Es muy, muy triste. Incluso compañeros activistas no, res no resistieron de verdad eh, ver lo que, vi, lo que se vio y lo que vi yo personalmente. Eh, el estado de los animales, las miradas perdidas, miradas tristes, resignados a, a ese lugar horrible. Mm. Allí, eh, igual eh, también, eh, digo, si, si, si, si tuvieran todas las condiciones, del oso en, en esta celda que son, mm. son altas, y no tienen tierra porque se hacen, porque hacen pozos los osos, por eso este mm. es todo concreto, así tuvieran todas las condiciones, todas las comodidades de aire acondicionado, vos Ay. como activista tampoco quisieran que estén encerrados, la lógica mm. sería que estén en libertad. Exactamente, ah. exactamente. Este, no se trata acá de, de esos animales que no pertenecen a, a acá eh, a que se mejoren sus, sus condiciones. Por más que tengan 400 hectáreas ellos de, de terreno, esos animales no pueden seguir acá. Los carteles, así es algo totalmente incoherente el, lo que hizo la gente de la reserva, eh, muestran de sí. dónde son estos animales hay animales de asia hay animales de América del norte hay sí. animales de, de de la parte central de europa te dice esos animales no son de acá no pertenecen sí. a este clima no claro. pertenecen a ese lugar sí. y te está enseñando te, te están diciendo te muestran los mapas de dónde son entonces bajo ningún punto de vista esos animales Pueden estar acá. En el mientras tanto, si sí pedimos que estas condiciones eh, se mejoren hasta que estos santuarios los reciban. Claro. Pero por eso, sabemos que este proceso es muy largo, pero creemos que lo vamos a conseguir. Y, y, o sea, el, este lugar, Tucumán, la provincia de Tucumán, el activismo de Tucumán tiene que ser el ejemplo para otros zoológicos que hay en el país. Tenemos que ser ejemplo de, de liberación de estos animales. Allí, entonces, hoy la convocatoria a las 6 de, de la tarde, es, me, es, es loco esto, ¿no? Los carteles buscan educar, informar, y claro, la educación y, y la información encerrado. tiene sí. que venir por otro lado, que sí, eso sí. no se hace. Sí. Es, Exactamente. Es, eh, allí te agradecemos la comunicación con el LV7 Radio Tucumán y estaremos en contacto para ver cómo avanza todo. No, por favor, a gracias. ustedes muchísimas gracias y les pedimos a la sociedad que nos acompañe y que no sea una denuncia de vacaciones del mes de enero. Esto recién comienza. Uh -huh. Les aseguramos que vamos a hacer hasta lo último y todo lo que esté a nuestro alcance para poder liberar esos animales. Gracias, allí Contás con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos.